Muy buenas noches a todos los hermanos y hermanas de la prensa que se han dado cita a esta conferencia de prensa. Debemos informar a la población boliviana que hoy hemos convocado al Consejo Nacional Estratégico para la Emergencia Sanitaria para analizar la situación epidemiológica a nivel internacional, a nivel nacional, a nivel departamental y también a nivel municipal. Después de haber expuesto esta situación epidemiológica, se ha recibido el consejo, la determinación, mejor dicho, del Consejo Nacional Estratégico de que este Ministerio de Salud y Deportes decrete, declare emergencia sanitaria a nivel nacional. Vamos a determinar medidas extraordinarias durante la emergencia sanitaria en aplicación de la Ley 1359 de 17 de febrero de 2021, la Ley de Emergencia Sanitaria. Durante la vigencia de la declaratoria de esta emergencia sanitaria, vamos a aplicar, por ejemplo, las siguientes medidas. Respecto a medicamentos e insumos, los laboratorios farmacéuticos industriales nacionales e importadoras deben presentar la lista de precios máximos de venta de medicamentos. La GEMED va a aprobar y va a publicar la lista actualizada de precios máximos unitarios de dichos medicamentos y dispositivos médicos. Respecto a registros sanitarios, se contará con un procedimiento abreviado para la emisión de dichos registros sanitarios. Respecto a la prohibición de suspensión de servicios en salud, por ningún motivo podrán ser interrumpidos los servicios del Sistema Nacional de Salud mientras dure esta declaración de emergencia sanitaria. Respecto a los servicios médicos en establecimientos privados, no se podrá exigir, Depósitos previos, garantías o cualquier tipo de cobro anticipado en los establecimientos de salud del subsector privado. Respecto a la medicina tradicional, se podrá recurrir a la medicina tradicional para la prevención y contención de las enfermedades durante esta emergencia sanitaria. Respecto a la contratación de bienes y servicios, las entidades territoriales autónomas y otras entidades podrán realizar contrataciones directas de bienes y obras de servicio y servicios, las cuales deberán estar orientadas a la prevención y la atención inmediata y oportuna de la población afectada, donde se podrá realizar tanto en territorio nacional como en el extranjero. Respecto a la contratación de personal médico, se podrá abreviar plazos y simplificar requisitos y procedimientos para la contratación del personal profesional y técnico en salud. Respecto a los despachos aduaneros, se procederá al despacho aduanero en un plazo máximo de 24 horas los insumos, medicamentos y dispositivos médicos, equipamiento y reactivos. Respecto a la liberación de impuestos, la importación de pruebas diagnósticas, vacunas, medicamentos, insumos reactivos y equipos médicos necesarios para la prevención y contención de la pandemia por COVID-19 efectuada por el sector público durante el periodo de declaratoria de emergencia nacional estará exenta del pago de tributos aduaneros. Como puede apreciar la población, estamos dotando de un marco normativo que permita a las entidades territoriales autónomas asumir las acciones necesarias para afrontar de la mejor manera posible la pandemia. Nosotros vemos con preocupación la elevación de casos que se está dando sobre todo en el departamento de Santa Cruz. Hoy se han confirmado únicamente en Santa Cruz cuatro trescientos casos. Y tenemos que contar con los mecanismos suficientes para afrontar esta pandemia a nivel nacional, a nivel departamental y a nivel municipal de la mejor manera posible. Si bien se ha elevado en gran medida la cantidad de casos, un dato esperanzador, también es el hecho que nuestra letalidad... A la fecha, no ha alcanzado ni siquiera el 1%. Para ser exactos, estamos en el 0,9% de letalidad en esta cuarta ola. Pero esto no puede crearnos un espejismo de falsa seguridad. No podemos permitirnos el más mínimo error en un trabajo que venimos realizando y que ha dado